Déjenme su bulto para no darlo en susto si me pongo bruto, rápido ejecutó, con nadie discuto, mejor no lo escucho, Si me joden mucho, pueden serlo mucho, no Decirme que tú sí, que aquí no Porque el mapa mafalomo te deja caer un blow Si tú tienes un corito te llegamos Entre todo, si tú eres de hierro Aquí tenemos de todo, no hay que oír Un poco, para decir que se acabó Si desafinaste te va a llevar a Santa Cruz. Tu mujer te votó, ¿quién fue que la sofocó? El negro cocolo de San Pedro Llegué yo, yo. levanté la mano El que es dominicano, humilde siempre Andamos pa' no pedir, luchamos Duro trabajamos, la que hoy siempre estamos Y por donde quieras somos unidos como hermanos Si tú ten problemas, alumnos te avisamos Al nos cuadramos Y al te reventamos Tu rabia aquí no Porque aquí esto sobró No quieras despertar Lo que hace tiempo se durmió Déjame su bulto Pa' no darle un susto Si me pongo bruto Rápido ejecuto Con nadie discuto Mejor no lo escucho Si me joden mucho Pueden serlo mucho por bloqueó, bloque no, si te ende maco respeto para ninguno ahí fue que divarió. Usted subestimó, pero no adivinó que le hacemos un vivo. Y se lo ponemos a beber todo Este es el criterio estilo es barrio calentón Que tú fumo un blog no dices ser un tiguerón La jeba está pa' mí porque tú estás chicharrón Vas a morir motón por estar de chacarrón Andabas con el son diciendo que soy un locotron. Mientras tanto me tiraba pa' poner la molondrón Ella probó el sazón dominicano sensación Y ahora viene a cada rato para hacerle la función Cambió hasta mi nombre ahora me llama bombón Y los vecinos con el coro Este es un lombón Sin saber que por debajo me estoy dando ese chapón Y tú haciendo pirueta para llamar Atención. Déjame su culto, pa no darlo los susto, si me pongo bruto, rápido ejecuto con nadie discuto, mejor no lo escucho, si me joden mucho, me joden mucho, pueden serlo mucho. I'm <laughs>